Chin, chin, chin. Estos señoritos, ¿qué le pasa? ¿Dónde se hoy? Ido a hablar de un trío de peruquería. Si no encontramos al cuarto miembro, nuestro nombre no sonará bien nunca. Ser buenos y avisarnos. Si lo encontráis, ¿vale? Por favor. Ay, aquí te decía cuánto, cuántas veces hemos muerto. A ver. 6 muertos 106 veces ¿Sí? mentiroso tío baby el payaso en carnaval confuso en vez de poner la c pone la cal preparados listos ya el señorito el papi payaso Ah, es pues un payaso ese, tío. Ese es un payaso, vale. eh. Vale. Pues qué payaso más rarito, ¿no? Muy rarito Yo nunca he visto un payaso así, azul y... Nadie ha visto un payaso así de raro. ¡Eh, un globo Un lobo del payaso. ¡Ven, hay que subirse a esta baloneta! Bueno, vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Lo oh, favor! Oh, oh, oh. queda poquito y... ¡Este es el final! ¡Ah, oh, no! ¡Mi con eso caldes! ¡Oh, hoppy! Oh, es una taza que se cae de un columpio? ¡Una equilibriz taza! ¡Oh, vale! This will get ¡El maldito payaso! ¡Pip! ¡Bepi! Bepi el payaso se llama, el payaso tan raro, no, he rotado ese, ahí sí, y entonces es okay. y encima de la rosa, solo hay que saltar y ya está, el truco es saltar porque así llegas y puedes darle un montón de veces. Otra, otra, otra. Tardo más y no hago eso. Me sacar, porque sí. Porque me he dado Es un truco para no tardar tanto. Sí, por favor, por favor, por favor. Entonces, Bien. A ver, la última parte. Ah, esto no me acuerdo. Eh, no me acuerdo de, de qué era. ¡Oh! Yo, si me caigo ahí, seguro que bueno. ¡No! Es que es muy difícil, es muy difícil pero antes voy a salir al mapa para ponerme una cosa es el golpe más fuerte del mundo oh pues vale super superante mira yeah, el más fuerte del mundo soy super fuerte soy romperal no venga vale. pero ¿eh? ¡Pajito el palazo! ¡Wow! Eso. ¡Oh! ¡Pato rosa! ¡Pato rosa! ¡El pato nunca sabe es rosa! ¡Qué suerte, así! Pero te digo Pero ¡Soca! El mapache, lo que sea. Por favor, decidme que es. Un mapache. Un mapache azul. Bien, el mapache azul ha muerto. Ahora solo queda el mapache y el rojo. ¡Ah, un rojo! Dale, Mapache rojo. Otra vez más, Mapache rojo. ¡Ay! no demasiado rápido! ¡Ay, no demasiado rápido! Y tenía que haberme subido ya. ¡Ay, ostras no! ¡Te que haberme subido ya! Yo me lo pasé este muy rápido, pero ahora no. No sé cómo la verdad. <música> <música> <música> What did you mío! now My friend. con el globo. This match will get red hot. Now, go. Azul. Azul. Es Ivor. Bueno, es un desventil pañazo, no lo de ahí. No sé quién es. No, no, no. ¡Ruina! ¡Ruina! ¡Ruina! Gracias, Ruina. Gracias. Gracias, Ruina. Gracias, Ruina. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¡No, no, no ¿Esto cuando me lo voy a pasar? Con el caballo Toto, ¿quién es? Soy el yo ¿Quién yo? El caballo Claro, está claro Si es yo Es el caballo ¿Pero qué? Esto no me lo paso ni de broma, Vale No me echo esto, así que esto no me da lo del globo Porque el del globo es fácil, el del globo es fácil Solo tienes que hacer esto, así que es súper fácil, con la verdad es diciendo el caballo, porque está con la boca abierta, así que está diciendo ¡Ey! o algo. ¿Qué era hacer este? Ya está en la última parte, mira qué paso. ¿Eh?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 ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! de ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! todos Corre, corre Vale, vale Ya está, ya está Queda pero, pero poquísimo Queda pero poquísimo Queda poquísimo Oh, oh, oh Vale, ya está a ver estos pingüinos ya malditos lo odio, lo odio, lo odio, lo odio bien se, se, se han ido, toma esto se sí! esto se sí! ay madre ay madre con lo que me ha costado ay ¡Oh, madre dios Bueno pues aquí dejamos el vídeo por hoy espero que os haya gustado Darle like y suscribiros a mi canal suscribiros a mi canal, Darle a like, suscribiros a mi canal, dale a like y adiós que está aunque okay, quiero hacer sé muy rápido, adiós